Y venga, piensa ya Que hay cosas importantes por las que tienes que luchar y tú Y venga, piensa ya ah, ah, Ponte en la piel de aquellos que sufren y entonces podrás entender Y venga, piensa ya Que lo que tus ojos ven es lo que te hicieron aprender y tú Y venga, piensa ya ah, ah, Y venga, piensa No te dejes atrapar por este sistema No te dejes atrapar por esta sociedad siempre existe una alternativa, siempre existe, siempre existe. Oye la voz que está en tu interior y escúchala como está reclamando Que haces tu mano contra papilón, que haces tu mano porque de otro modo tú no podrás hallar y el camino hacia tu libertad. Siempre serás esclavo de este sistema si tú no luchas hoy por tus creencias. Si tú no luchas, lucha y venga piensa ya.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 comprados por el dinero y abandonaron todo su sueño a cambio de una casa y un deportivo a cambio de una casa y un deportivo hoy oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. míralo por ahí anda el empresario con su traje sus zapatos caros adinerado en sobremanera por estar explotando a sus empleados, los tiene ahí 14 horas diarias manipulando materiales de carga, encima les paga una miseria, para poder comprar otro chalet en la playa mira la prueba también su mujer, con su abrigo de piel y su perfume de chanel ella no se conforma con el chalet, y ahora le pide una casa en el valle, el el que más tiene es el que más quiere el que menos da Y el que más se beneficia Dentro de una sociedad capitalista Dentro de una sociedad egoísta ah, ah, ah. Y venga, piensa ya Que hay cosas importantes Por las que tienes que luchar Y tú, y venga, piensa ya la piel de aquellos que sufren y entonces podrás entender Y venga, piensa ya De lo que tus ojos ven es lo que te hicieron aprender Y tú, y venga, piensa ya Y venga, piensa Piensa, piensa, no es de pensar Piensa, piensa Piensa, piensa, piensa, piensa, piensa.